un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos.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 En este nuevo domingo que el Señor nos regala, domingo en el que celebramos a Jesús, buen pastor, vamos a comenzar esta celebración preparando nuestro corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. Lo hacemos invocando la misericordia de Dios. Tú Jesús, el primogénito de entre los muertos, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Tú, Jesús, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. tierra, pásalo por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icmtv.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor. el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto... Los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, Provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Somos un su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos, Somos su pueblo y, y ovejas de, de su, su rebaño. rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos, Somos su, su pueblo, pueblo y, y ovejas de, de su, su rebaño. rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su, su pueblo, pueblo y ovejas de, ovejas de su, su rebaño. rebaño. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos, Somos su pueblo, pueblo y ovejas de, ovejas de su rebaño. rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, Vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano. Y uno de los ancianos me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación». Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, estamos celebrando entonces a Jesús, buen Pastor. La Palabra nos presenta esta imagen que nos ayuda a conocer más el corazón de Jesús. Esta imagen bíblica que está presente no solo en el Evangelio, sino ya desde el Antiguo Testamento. Escuchábamos el Salmo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Podemos pensar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y podemos pensar también en el libro del profeta Ezequiel, en el que Dios frente a los falsos pastores, frente a los malos pastores, Dios hace esta promesa. Yo mismo iré a apacentar a mi pueblo, yo mismo iré a buscar a la oveja perdida. Y Dios en Jesús cumple esta promesa, Jesús es el buen pastor. Él mismo vino a apacentar su rebaño y a buscar a los que estaban perdidos, como dice el Evangelio. Y de qué manera nos apacentó Jesús, cómo fue pastor, de la mejor manera posible, dando la vida por sus ovejas, como hemos celebrado y lo hemos acompañado en esta Semana Santa, en la pasión, y ahora celebramos la resurrección, la vida que recibimos de este buen pastor. Jesús hoy, hablando de sí mismo, como el buen pastor, dice, yo les doy vida eterna cómo nos dio esta vida Jesús, dando su vida, entregando su vida por nosotros, para que nosotros recibamos en nuestro corazón esta vida plena, esta vida verdadera que brota de la Pascua. Y dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que en este día estamos invitados de manera nueva, de manera muy especial a seguir conociendo más y mejor a Jesús. Conocer más y mejor su corazón de buen pastor. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, nosotros tenemos que conocer a Jesús para formar parte de su rebaño, para escuchar su voz frente a tantas voces que escuchamos identificar la voz de Jesús como nuestro pastor y seguirla. Tenemos que orar. Y pedir, pedirle a Jesús para que Él sea nuestro único pastor, el único pastor de nuestra vida y para que nosotros podamos seguir su voz. Así que en este domingo vamos a pedir esa gracia, que podamos cada día cada vez más conocer más y mejor el corazón de Jesús, que podamos identificar su voz y seguirla, que así sea.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 Este es el momento de la mesa con el vino y con el pan. Y con se renueve el gozo de saber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 porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el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 Mía. Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús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 Amén. Te han respondido. Tu voz resuena en mí. Mi va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa.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 Podré seguir por tu sendero, a muchos tú has invitado y pocos te han respondido, tu voz a mí. y va aumentando. Es clara, tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa, tu voz resuena en mí. Oremos dando gracias a Dios. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño. Y conduzcas hacia las praderas eternas, a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares y los acompañe siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.